Apáltate de mi Satanás. Conmigo ya no vas a jugar Solo a tu te adorarás Y solo a él servirá. Yo no voy a caer, conmigo ya tú no vuelves a jugar, el espíritu de Dios está en mí por siempre, de ti no vuelvas más. Con tu trampa yo no voy a caer, conmigo ya tú no vuelves a jugar, el espíritu de Dios está en mí por siempre, apártate de mi satanás.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 Apártate de mi satanás. Oh, Betty no vuelvas más. Mama. Oh, yeah. Él jugaba conmigo como ficha de ajedrez manipulándome. Ya no sabía qué hacer, viví una vida desesperada y sin rumbo.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 te adorará, y solo a él servirá, y en tu trampa yo no voy a caer, conmigo ya tú no valgas. Apártate de mi satanás